Está todo listo. ¿Cómo le va? Sí, ¿Cómo le le va? Ya, no, no, Año nuevo y siguen es, con ese. Antigua, eh, vieja. No, esa creatividad es casa. Sí. No, se le voy a hablar en casa. Yo tengo una más chica que tiene 12 años. La voy a llamar. Hoy le voy a pedir que me haga una rejilla. Mañana se la traigo. Yeah. ¿Compromiso? Pero compromiso. Yeah. 12 años tiene. Usted sabe que los muchachos En el celu el lugar... nada más. Claro, ahora todo en el celu. Ah, en no. el celu, editas, todo, haces todo, lo hacen, todo. Todo, todo, todo. Es realmente fantástico. Bueno, me alegra verlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal ha pasado su año nuevo? Y como siempre. ¿Sí? ¿Tranquilo? ¿Cómo está Santa sí. Cruz? Yo no tengo dificultades, o sea, eh, creo que lo, los focos de tensión están en el Cristo y los alrededores. Y bueno, la gente que quiere salir de la ciudad por vía terrestre y tiene dificultades, pero después está todo, todo normal, tranquilo. ¿Qué ha visto usted allá? ¿Cómo ha visto esto? Tanto, tanto problema, tanta no, no, quema no, eso, que ha habido. No, no quiero hablar. No quiero hablar. No quiero hablar, viste. Yo vivo allá. Ah, ver, eh, sí. Y los muñecos antes, tiran una y no sí. vale la pena. Ay, ahí está pero la situación. ¿Eh? Hablemos de deporte. Por supuesto. ¿Cómo arranca este 2023? Vamos al rally, eh, tenemos solamente un motociclista boliviano que está participando Posibles. en esta prueba internacional y vamos a revisar en qué ubicación quedó tras cumplida las etapas del rally Ahí está. Pon, pinchalo. No es lo mismo pinche director que pinche señor director. Claro. ¿no? Ahí está. Llegó en el puesto 27, siglia, Jagger de Bolivia. En el puesto número 27. ¿Qué tal? Eh, Nosotros siempre pensamos... El entre los 10 primeros, sí, ¿no? Sí, 12 creo que, yo, 11, 12, ¿no? Lo que pasa es que esto, este rally eh, no se le ha dado mucha... O sea, no le damos mucha cobertura. Cuando el rally se corría aquí en el país y bueno... A, a, estábamos todos allí, hacíamos la cobertura, teníamos una gran cantidad de pilotos bolivianos que participaban, pero lamentablemente hoy en día, eh, imagínense el costo que significa para los deportistas bolivianos participar allí. Está entre los 30 primeros de Dakar. Tenemos algunas fotografías de, de del momento o de los momentos en que estaba compitiendo. Ojalá que le vaya bien, es un muy buen corredor, Esperemos que la moto le responda, porque quienes saben de esto... ¿Usted qué moto quiero? Pues yo, sí. ¿eh? ¿Cómo es esto? No, esto una aparte, es que hay que, aparte, sueño... tener que tener buena moto, sí. tenés que tener buena conducción. Sí. Y aparte, ser eh, por el tema donde te van colocando los pit, por dónde pasar, tener un sentido de la ubicación navegación. que sea bueno, ¿no? Sí, definitivamente. El, el sueño de cualquier amante del motociclismo, de las motos, de las dos ruedas, hacer uno de estos de estos trayectos, el rutear, como se llama, imagínense, a este nivel, hacerlo con ese tipo de navegadores. Esos son los navegadores y sí. los eh, points que se van sí, marcando. Que se van marcando. Y en base a eso es que se va logrando el puntaje necesario. Ya conoce, eh, Nociglia, de este tema. Ya son varias las competencias que ha recorrido. Su papá, Walter, lo está acompañando, ¿no? Está haciendo de asistencia. Yo creo que sí. Sí. Bueno, tenía, había otro hermano, ¿no? Sí, tenían, eran dos los que corrían Se quedó solamente él Y ahora está entre los 30 primeros 27, sí. puesto 27, vamos a ver cómo le va hoy 27. Eh, Ojalá que le vaya Bastante mejor de lo que le fue Nosotros, eh, fíjese usted Nos conformamos que entre entre los primeros 10 Hay sí, otros que van para ganar Claro Y la moto creo que es una muy buena moto también Pero en fin, mañana yo le voy a ir comentando Más detalles de Lo que pasa sí. con, con el señor Nocicla Lo que ha llamado la atención no, no ¿Eh? ¿Nunca le ha man, manejado moto? Yo no, no, ¿cómo no? Yo soy motoquero. Ah, está bien. ¿Eh? Pero yo soy de la otra moto, pues... <risa> de las Harley, de las Choperas. La... Sí. Subí alguien atrás y vamos a dar una vuelta, ¿viste? O sea, ir a competir ya no pasa absolutamente nada, ¿no? Está bien. Pero bueno, mira, ahí está el, la, el navegante, sí, sí. La, ¿no? ¿Cómo lo van haciendo? ¿Cómo se van ubicando? Claro, y es, es, es, es, es todo un trabajo en equipo, porque en la noche, después de que terminan el trayecto, estudian el recorrido que van a realizar y usted ha visto que van marcando Pero con lo que no saben, sí, dónde todo. van a estar los pits. Ellos sí desconocen. Claro. Eso sí, porque aquí nos los explicaron muy bien. Claro, el, el, los puntos, los points sí, sí. les dan horas antes de que bueno. vayan a salir. ...entonces eso no lo conocen... ...pero pueden ir estudiando... Porque ...por ya el tienen, tramo ¿no? más o menos... Exacto. ...imaginárselo por dónde van... ¿no? ...pero bueno... ...el que está ganando mucho dinero... ...y los pasó por encima a todos... ...es Cristiano Ronaldo... ...Cristiano Ronaldo... ...ha firmado un contrato... ...multimillonario... ...para jugar al fútbol... Ese ...es ...muchos... ...algunos dicen que es la vejez... ...soñada... ...el futbolista que se retiró... ...del fútbol... ...de competición... ...por decirlo de alguna manera... Se ha ido a jugar allí y ha cobrado una friolera de 200 millones de euros por año. Se ha ido al NASA. ¿Hay que jugar Valdivieso también este es? equipo? ¿Qué liga es esta? ¿Ah? ¿Qué liga es esta? Eh, hey, allá, los que tienen plata. Ojalá. <risa> Pero 200, ¿por qué? Porque esta nación 200. quiere ser Arabia, quiere ser la candidata para el Mundial. Entonces, una forma... De, de llamar la atención de todos los medios O contratar esta figura fíjate que el club más o menos tenía 80 mil seguidores Llegó Cristiano Y ya tienen cerca de un millón Uf. Imagínense, o sea El tema de Cristiano ¿eh? Es realmente fantástico Claro, lo, mientras otros trae trae estaban consigo, ganando ¿no? Una copa del mundo Le estaba negociando un contrato De 200 millones de euros 200 millones Los otros muertos quedaron atrás Claro. Ese Messi, ¿quién es Messi? 40 millones, gana el año. Este gana 200, el otro gana 50. Dos. Sí, tantas la diferencia 200 millones. ¿Y Messi 40? Sí. Wow. O sea, ¿viene a ser el jugador mejor pagado? Del mundo. Imagínese para que te vaya teniendo usted una idea de, de, cómo, de, de lo que significa Cristiano Ronaldo. Pasar de las ligas más importantes del mundo entero... Ah, Arabia, ¿un paso en falso? ¿Cómo lo ve usted? Más allá del Al, dinero. Algunas personas creen que, que la gente va a descansar allí. No hay la competitividad que tiene que tener. Ahora, no se olvide que este equipo también puede ir a la Copa de Campeones, donde va el Barça o puede ir el Madrid. Eh, va el mejor de cada confederación. De la confederación eh, africana, que donde participan ellos, uh -huh. puede ir el equipo de Cristiano. Tienen un muy buen equipo. El técnico ese salió campeón con el, un equipo francés, el Lille, el año 2011. Después dirigió un equipo en Inglaterra y ahora está allí. Imagínense lo que gana. Pero él pidió el número 7. Y había un futbolista que tenía el número 7, por supuesto, que lo sacaron tostando al futbolista, es... ¿no? De Cristiano Ronaldo. El 7 es, es de Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Y cómo fue la negociación? No, nada, ¿Tuvo que quitarse el 7 el otro jugador? Y no quiso quitárselo y le dijeron que se fuera. Ah, 200, el otro. Claro. 200 millones. Ahí es que jugó Valdivieso, te aviso. ¿Qué año? <risa> Dos Los tiempos María Castaña, pero para que, para que tengas una idea, sí. Valdivieso jugó en este equipo y anduvo. Hizo una muy buena campaña, ¿no? 200 millones de, de, de, de dólares anuales. ¿Cuánto el ganaba Andas, Valdivieso? No, eso sí, no, no tengo idea. <risas> Es más, en ese tiempo no, no se conocían muchas cosas. Hoy en día se sabe todo. Bueno, dejemos a Cristiano Ronaldo, hablemos de, de lo nuestro. Este es el jugador de strongs que así lo presentaba Diestrongues en sus redes sociales. Se trata de Junior Arias, uh -huh. jugador uruguayo, así lo presentaba Trongues. Y ya llegó, ya está en el país y esta es la nota. Muy entusiasmado con, con esta llegada. Eh, saludarlo a todos nomás y, y trataremos de meter siempre la mejor predisposición para, para estar a la altura del, del club, que como decís hoy es muy importante que siempre compita Copa Internacional. ¿Por cuánto tiempo vienes a Darío Stronger y cómo será tu vinculación al equipo atigrado? Bueno, o se va a través de mi representante y del club, eh, hablando con el entrenador eh, poniéndose de acuerdo en todas las partes así que, bueno, contento y creo que el vínculo va a ser por un año así que, bueno eh, estamos ligados acá a todo, todo este 2023 club muy importante, como te decía anterior, muy grande aquí, que, que siempre juega como internacional, que compite acá eh, en, en Bolivia y siempre es competitivo y, y bueno, con muchísima gente, entonces eh, hay que estar a la altura y, y el entrenador eh, más o menos conozco un poco la idea de juego porque eh, lo veía mucho en Melec también. Y, y nada, trataremos de, de sumarnos ahora rápido y, y, y agarrar toda la idea que tenga. Yo soy un jugador que, como todo uruguayo, eh, siempre da el máximo dentro de la cancha. Eh, me gusta hacer movedizo eh, dentro del área. Bueno, si se puede jugar con buenos, Tiene 29 años. Junior Arias. Junior Arias. ¿Se lo conoce? ¿Con lo conocía usted? Tenía algunas referencias de su algunas referencias de él, pero hay que verlo en el campo de juego, a ver cómo, cómo va a reaccionar, cómo es que. Se, cómo es, si le sirve o no le sirve a Diez Tron, ¿no? ¿Qué puesto juega? Centro delantero. Centro a Pero vamos a ver, eh, también llegó un jugador español el 31 de diciembre. Uh -huh. Escúchenlo. Este es el que le sacamos nosotros la cantidad de lesiones el otro día, aquí el año pasado, en este mismo programa, a esta misma hora. Eh, este se lesiona hasta porque lo miran, pero fíjese usted, llegaba para Bolívar. Bueno, yo vengo de haber estado cinco años en, en Valladolid, ¿no? eh, en primera, el año pasado en segunda, que ascendimos, y este medio año estaba en Málaga. Y nada, cuando me llamó Beñat y me explicó un poco el proyecto, pues quise cambiar de aire, ¿no?, a la aventura. ¿Qué seduce de jugar en Sudamérica y en Bolivia particularmente? Bueno, cuando, sobre todo que Beñat me explicó el proyecto un poco, también jugar la Copa Libertadores, ¿no?, que es bastante atractivo y luego también ver el fútbol sudamericano, ¿no?, que al final yo ahora soy nuevo, estoy bastante, bueno, no perdido, pero sí que tengo ganas de ver cómo es el tema y, y nada, pues mis características, bueno, extremo o lateral, uno contra uno, centros, tiro... Cuánto va a servir estos partidos amistosos. Bueno, a mí a mí desde luego mucho. A mí me desde luego mucho para hablar. Para aclimatarme a todo, con los compañeros, para ver cómo es el fútbol sudamericano. Imagino que para el equipo, lógicamente, también, ¿no? Para coger ritmo de competición. ¿Has visto a Bolívar, has hecho el seguimiento, a dónde has llegado este ese momento? Eh, no? no, porque llevo prácticamente los dos días que estaba en el hotel un poco aclimatándome. Entonces no, no, no conozco ni a compañeros todavía, ni entrenamientos, no, no, no sé nada. Ahora en la concentración. Que el míster sea español, eh, dice algo también? Hombre, pues... claro, lógicamente. Es una de las cosas por las, que, por las que he venido, ¿no? Porque además lo conozco de hace, de hace muchos años. Es un equipo bastante exigente con los jugadores con el plantel, de hecho, ¿eh? Bueno... Te... He estado en muchos equipos en España que eran así, así que tampoco tampoco es nuevo para mí. Ahí está Pablo, uno lo escucha y por el antecedente este, este, este parece la este No, este parece gaucho, ¿viste? Sí. ¿Eh? Oye, <risa> hay que verlo, pero en, en, los, en el último tiempo más pasó en la enfermería, más pasó en el hospital, más pasó en casa, recuperando de lesiones. Eh, él tenía un vínculo con el Málaga y el Málaga estaba dispuesto a dejarlo ir por 50.000 dólares, 50.000 euros. Y resulta que después Bolívar aparece comprándolo, su ficha, en 150. Hay, hay un negocio que yo no entiendo. Es un jugador, yo a este jugador lo traería tres meses a prueba. Porque a ver cómo responde, ¿no? Claro, yo no, si no sé se se adapta, si le hicieron ¿no? todos los exámenes correspondientes, o no se los hicieron, porque llegó muy rápido y luego salió para Buenos Aires, ¿no? Sí, definitivamente. Llegó y creo que De, a los dos días. Claro, las dos rodillas las tenía hechas pomadas. Espero que en se las hayan arreglado bien. No, ha tenido... Un... Ah, o en ah, no. primera en España. Segunda división Málaga. Pero en primera antes del Málaga. Sí, en primera A. Allá todos son. Es como los argentinos. Usted sabe que los argentinos y yo se jugaba primera. Pero es primera A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, M N O, P Q, N, E T T. Pero de primera. Pero son todos de primera. O sea, no hay la, la segunda división allí. Es la primera, primera, primera provincial, primera federal, primera. Todos son de primera. Entonces, eh, hay que verlo a, a, al español a ver cómo, cómo es que reacciona, ¿no? Ahí Siempre para el Bolívar tiene que tener un paquetito de español. Sí. ¿Eh? ¿Quiénes han sido los otros? No, no, antes, eh, el año pasado estuvo Granel, acuérdese que Granel. poco nada rindió. Hay mucha gente que estaba emocionada con él. Si un tipo recibe la pelota y juega para el costado, eso le fascina, pues siéntanse fascinados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Dice que venía a colocarle el fútbol. A ver, los equipos españoles buscan la jerarquía en Sudamérica. Messi, ¿de dónde es? No creo que sea de Catanga, ¿no? Es argentino. Eh, Correa, que está en el Atlético. Todos los mejores jugadores que juegan en la posición de armadores y generalmente volantes mixtos son todos sudamericanos. Entonces, tú podrías traer un crudo de España que venga a jugar a nuestro fútbol. ¿Qué nos va a enseñar? Pregunto. Hay que trabajar en eso. O sea, eso, ¿no? bajo, esa, mayoría, bajo no. ese concepto, ¿no? Mm. Eh, Ramiro Vaca ¿Otro ha no vuelto a Bolívar. Ese es un muy buen jugador. Esperemos que, que tenga la, la continuidad que no tuvo allí, que terminó en un equipo de segunda división en Bélgica. Ojalá que pueda andar bien. Bolívar se está acomodando. Hay que verlo jugar un partido aún. Otro equipo que se está acomodando con varios paraguayos y otros jugadores nacionales es eh, Palmaflor. Sí. ¿Cuándo juega Libertadores Palmaflor? Eh, no, juega Copa Sudamericana, Sudamericana. La primera semana de febrero. Pero usted lo va a poder ver por esta señal eh, en directo. Yo creo que va a ser el 21, el domingo 21. Nosotros vamos a transmitir Palmaflor con Cerro Porteño, incluido Marcelo Moreno Martín. Epa. Se lo estoy confirmando, tengo que subir arriba ya está, A avisar ya. que, que ya, ya lo conversamos Ya está Previcia. Ya está listo Arrancamos este año con este, ese tema Arrancamos con ese partido ¿Por qué? Porque Palmaflor va a jugar en Paraguay tiene confirmado dos partidos Del 12 al 16 ¿eh? Va a jugar con Olimpia Y va a jugar con Cerro Entonces esto es recíproco No es que lo estén contratando a Cerro Con 200 millones que venga a jugar con Marcelo No, no, nosotros vamos luego tú vienes Claro entonces, Olimpia no sé cuándo vendrá, pero eso está. Y la otra posibilidad es que se juegue con libertad. Sí. Libertad, el dueño del equipo, y el presidente es Carter, lo ubica, ¿no? Sí. El presidente de Paraguay. Claro. Entonces, usted sabe, son amigos del cuate. Entonces, yo creo que se va a jugar... Con ellos también. Definitivo. Esos son los tres partidos que se van a jugar allí en Paraguay. Eh, Bolívar va a jugar dos partidos en, Argentina. en Argentina. Mañana eh, creo que es uno. Sí, hoy eh, día. No sé si hoy día, que vengo ni siquiera chupé paño nuevo, pero vengo desconectado. Eh, después Oriente va a jugar en Chile, sí, también dos partidos, esos son los equipos bolivianos, que van a tener un poco de fogueo internacional sí. previo a la realización del torneo, que dicho de paso no se conoce absolutamente nada de cómo es que se va a jugar. Es decir, una rueda el, al término de la primera rueda, un octogonal, no se sabe absolutamente nada. Lo otro que no tengo idea también. Quise preguntar hace un rato, nadie me supo dar la explicación, es que eh, si es que la compañía detentora de los derechos habría pagado la, la platita que tenía que pagar, 1.700.000 dólares. Porque le dijeron, el primer día hábil del próximo año te vamos a pagar. Cuando era un compromiso pagar eh, los primeros días del mes pasado, y lamentablemente, con el costo que significa eh, para los equipos bolivianos que viven al 3 y al 4, que no alcanzan a llegar al 3 y medio. Eh, no tenían dinero para poder pagarles a sus futbolistas y los mismos que se fueran de vacaciones. Yo creo Racing, que hasta el mediodía ya voy a poder contarles ya qué pasa. Tenemos. Racing y Lanús van a ser los partidos preparatorios del Bolívar. ¿eh? Sí, señor. Pero no se van a jugar en la cancha de Racing en el cilindro. Desconozco por qué. Se van a jugar en otro escenario deportivo. Pero está buena antesala para ir preparando al equipo. Racing es un muy buen equipo. Definitivamente. Y hay que ver, porque hay varias nuevas contrataciones, hay que engranar ese equipo, que hay se que ha reestructurado. Jugar. Claro. Lo que pasa es que antes en la Argentina se jugaba la Copa Mar del Plata, se debe acordar usted. Sí, sí. Eh, que era como la antesala del campeonato oficial. Sí, ahí jugaba River, jugaba a Boca, jugaban los grandes del fútbol argentino. ¿Qué es lo que quisieron los argentinos? Los argentinos hicieron un estadio del Mar del Plata para la mm. Copa del Mundo. Y nunca pudieron, qué sé yo, hacer una plaza. Es Aldo Civi, el, el equipo que juega en Mar de Plata. Pero nunca pudo Aldo Civi, qué sé yo, engranar con... Nunca el sentido de pertenencia de Mar de Plata se hizo cargo de Aldo Civi. Y por eso nunca lo pudieron llenar en ese escenario deportivo. Ese escenario solo se llena para los partidos de la Copa de Verano. Hasta ahora no tengo idea si van a jugar o no copa de verano. Y una mega infraestructura. Pues una mega infraestructura impresionante, ¿no? Sí. Es lo mismo, hay equipos, por ejemplo, como Real Party, que pueden tener un estadio, pero que no tienen hincha. Claro, ¿con qué llenas? Eh, otro de los, de los grandes problemas que tiene el fútbol boliviano, por ejemplo, eh, Universitario de Vinto, que también tiene equipo, tiene un estadio, que es de la alcaldía, pero no tiene hinchada. Mm. Lo mismo pasaba con Palmaflor, pero ahora ya la situación es totalmente distinta. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque Palmaflor ya tiene cerca de 7.000 socios. ¿Y dónde va a jugar Palmaflor? ¿En, en el Trópico? estadio, sí señor, en el Bicentenario va a jugar. Está aprobado por... Está aprobado. La... Lo que no está aprobado es que juegue su partido de la Copa Sudamericana, por ahora. ¿Qué es lo que le falta al Trópico? Es un hotel de cinco estrellas. Mm. Después tiene todo. Tiene una infraestructura bárbara. Usted seguramente la tiene que haber conocido. No he logrado conocer no, el, el estadio. Es, es maravilloso. Lo no he visto, obviamente, por las imágenes y las imágenes aéreas, que se ve una infraestructura realmente Pregúntele al chino, al chino nuestro ingeniero, la última vez que fue, mm. y tomamos un, unas imágenes realmente fantásticas sí, sí, las, de lo las, que las está series. allí. No, es un complejo maravilloso. De este estadio que es municipal, el Bicentenario. Sí, y hay eh, la villa... Olímpica, Olímpica, Que es donde generalmente se alojan todos. Sí, pero hay, hay se un, hotel. un hotel. Hay un hotel para 400 personas. No, es Villa Olímpica. O sea, ¿qué, ¿qué es un hotel que es una habitación para un deportista? Una habitación para un deportista son dos camas o tres. ¿Y eso en la Comebol también lo aprueba? Solo el estadio no, no, tiene no, que aprobar. Es. Eso se aprobó bajo normas eh, del Comité Olímpico. Allá. Entonces todo no, eso está para aprobado el, Para los partidos de Palma Flora Ah, y sí, sí, por supuesto que con aprueba el... Ya le mandaron el cuadernillo para que lo revisen uh -huh. Y lo único que falta es un hotel cinco estrellas Así que ya me mandé a preguntar cuánto vale un lote <risa> Para hacerme un cinco estrellas pues, ¿Cuál es la diferencia de un cinco estrellas y un otro? Es la piscina sí Y una otra cosita entonces ¿Detalles? Son pequeños detalles para permitir que el equipo de, de Palmaflor pueda jugar, si es que le gana Blooming, pueda jugar sus partidos de la Copa Sudamericana, que sería fantástico, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de Palmaflor, Stronger, Bolívar. Creo que los tres que están dando de qué hablar. No, no, el no refuerzos. dicho absolutamente nada. El Stronger no es nada, hasta ahora no existe. Sí, pero hemos hablado del. Ah, un Arias jugador que ha pero uno. Pero por lo menos lo hemos mencionado. Robert. ¿Qué pasa con el resto de equipos? ¿Qué pasa con Blooming? ¿Qué pasa con Oriente? ¿Qué pasa con Universitario? Blooming. Eh... Aparecieron prestamistas VIP. Yeah. O sea, dicen, son gente que viene a, a colaborar. Nadie presta gratis. Tu abuelita te puede dar unos mangos. Tu madre sí. te puede dar unos mangos. Y si no, que le pregunten a Bilser. Claro. Entonces, aquí han ido, son prestamistas VIP. Mm. Los que están allí ya han puesto. ¿Se acuerda usted de González, el, de, eh, el del equipo paseño? Que no. terminaron vendiendo en el alto, que al final fue un descalabro. No, no, no, González. ¿Cómo se llamaba el equipo ese? A mí se me olvida, pues tampoco no, no causó absolutamente nada, ¿no? <risa> la Paz Fútbol Club. Ah, ya, La Paz Usted no se acuerda. Imagínese cómo sería. Mm, me acuerdo, es que usted... ahora, ahora ya me acordé algo, ya, sí. Entonces estaba la Paz Fútbol Club, que no manejaba el señor Mauricio González, ya. que había sido presidente también de diez Strong. Si es, Die Strong es, es un equipo. Eh, interesante. Usted sabe Genera que. era mucha dirigencia, creo, ¿no? Pero claro, sabe del avance, fue presidente de Orwell y presidente del Tigre. O sea, en el estrón que vos puede ser presidente aquí, ...¿cómo que ahora tienen un barra bravo de presidente, o sea, para que usted tenga más o menos una idea. Cualquiera es presidente. ¿Eh? Es cosa de animarse. Entonces, González manejó esta institución y desapareció. Yeah. Y ahora dicen que él y un par de abogados paseños... Son los que están prestando la plata para que Blooming, Blooming sobreviva un rato, no sé hasta cuándo. Ahora, esos son los negocios raros que uno nunca termina de verlos. La gente dice, Mauricio González, no. Mauricio González fue a la práctica el 31 de diciembre. Estuvo en la práctica de Blooming. Nosotros tenemos una foto. ¿Ya? Entonces eso desvirtúa que yo no tengo absolutamente nada que ver. Tienen que ver. Ahora, a cuenta de qué prestaron. Esa es la gran pregunta. Claro, no es gratis, eso no es de buena gente. Un club que tiene 5 millones de dólares de deuda. O sea, yo voy a ir como capitalista a inyectar un capital si los tipos ya están debiendo 5. ¿Cómo? Entonces, ok, de esta temporada futbolística ellos han prestado creo que 500 mil dólares, pero eso va a cuenta de los 250 del primer partido de la Copa Sudamericana, que son 250, más la recaudación, que claro que le toca a Blooming. Yeah. Y, y además hay 650 mil dólares que son los derechos de televisación. Yeah. O sea, 657, 8, 9, tenés 900 mil dólares. Yeah. Entonces han prestado, pero ya han ignorado. Es decir, yo presto, pero ya cobro. O sea, cuando llega la plata, ellos van a ser los primeros que van a cobrar. Después claro. no hay forma de cobrarle a un equipo. ¿Y no le van a cobrar lo mismo que le han prestado? Por supuesto, yo creo que mínimo un 3%, ¿no? Hay algunos que cobran 5%. Depende, o sea, de, del grado de, de la necesidad que pueda tener el cristiano cuando necesita el dinero. Pero así lo están manejando a Blumen. Yo no sé hasta cuándo. San José partió bueno, igual. Si le pregunto de refuerzos de Blumin, pa o sea, lo que menos están pensando en este momento. Están llevando jugadores. ...nada más, pero no son refuerzos... Eh, ...por ejemplo está... ...lo mismo pasó con San José... ...las deudas se lo agobiaron... ...lo mismo está pasando con Wisterman... ...que la deuda es 9 millones... ...vamos a ver qué va a pasar... ...y ojo que después viene Blooming, ...que ya debe 5... Y, ...y si han prestado ese dinero... ...para armar un equipo medianamente competitivo... ...ya la plata desapareció ...¿de dónde es que van a generar más? ...tienen que ganarle a Palmaflor para ganar un millón de dólares por tres partidos de la Sudamericana. Ese puede ser la salvación, pero si no pasa. O sea, el fútbol es así, lleno de cosas, de suposiciones, ¿no? Tanta deuda en nuestro fútbol, ¿no? Nacional, sí, Nacional hizo contrataciones ya, tiene, está armando su equipo, vamos a ver qué pasa. Tenemos un problema, el estadio de Potosí no tiene luminaria, esperemos que el gobernador... El fenómeno de la ambulancia, ¿te acordás, el sí, gobernador? Sí, sí. Esperemos que pongan las luminarias que hacen falta para que tengamos una mejor No son inmunación. LED, si no me equivoco, ¿no? ¿Ah? No son LED las luminarias, por eso es que ha sido rechazada. Sí, pero pero, aquí, los focos pero se pueden hacer de los dos. Fíjate ah, que en Santa Cruz hicieron de las dos. Y aquí también en La Paz hicieron de las dos. O sea, colocaron mixto. Mi, un mixto, ¿ya? Eh, o sea, esperemos que, que lo solucionen. Claro. Ahora, en Santa Cruz al, al gobernador le habían dicho de todo. Porque el estadio de Montero tampoco tiene las eh, luminarias la luminaria que se hace, que requiere. Ahora han dicho que ya han solucionado el problema. Entonces, Tienen 30 días para solucionar el problema. ¿Cuándo arranca la liga? La primera la semana de febrero. Febrero. Entonces tiene que estar en el estadio de Montero apto. Porque allí eh, Guavirá va a jugar con Oriente. Un solo partido se juega ahora. Claro, solamente uno, ¿no? Yo el problema pregunto, ¿dónde van a entrar los montereños? ¿Y cómo se define la sede? ¿Si es la de un equipo o la de otro? No, eh, Comebol, define, oh, yeah. Comebol definió ya que se juega en Santa Cruz, Blooming, en el Tawichi con Palmaflor y que se juega en Montero, Guavirá con Oriente Petrolero. Guavirá sigue sumando, pero hasta ahora un jugador de, de, de cartel de categoría, no, no es mucho. Oriente, pues no lo... creo que varios aurinegros están ahora auriverdes? Este es lo que pasa, ese es el andar, el golondrineo ¿no? de nuestros futbolistas. Y, y no aparecen nuevos, por un problema es que no hay la posibilidad que estos debuten. Porque esta debe ser la liga más vieja del, del mundo. Bueno, hay... Viejas del mundo, donde llevan futbolistas de 37. Bueno, Reinaldo. más eh, vieja me habla. Ronaldo de, de tiene David. 38 años, promete, pero es un crack todavía. Claro. Luego lo vas a ver al estadio. Aquí contratamos futbolistas extranjeros que terminan naturalizándose de 38, 39 años, que le van quitando los espacios a nuestros futbolistas. Entonces, ¿quién dice algo? Entonces, de repente juegan cuatro extranjeros, más tres, cuatro nacionalizados, ocho, y juegan tres bolivianos por equipo. Así como viene la cosa. Si vamos a ver un futbolista boliviano en un equipo va a ser la gran cosa. Sí, Mirá lo que pasó en México. México no llega a donde llega. Y eso que México tiene una liga más poderosa que la nuestra. Pero allá hay ocho jugadores extranjeros. Mm. Permiten siete, ocho jugadores extranjeros. Entonces eso va debilitando. ¿Por qué? Porque el nueve trae un nueve bueno. Entonces el nueve boliviano no va a jugar nunca. Traen saqueros centrales de afuera, entonces los nuestros no van a jugar nunca en esas posiciones. Aquí sobran laterales y oscuros trotadores de medio campo. Pero delanteros no tenemos. ¿Por qué? Porque los clubes prefieren traer jugadores con un pequeño cartel. Con Martín se nos terminan los delanteros. No hay más. Pues yo creo que el chico tercero es la gran esperanza, ¿no? Mm. Pero que lo ponga costa de, de segundo delantero y no lo ponga de lateral por derecha. Porque ese día cometieron un error... Está bien, es primera vez que el tipo aparece. A propósito, no tengo idea de dónde está, pero está cobrando, cobró noviembre y diciembre. Estaba en la Argentina, si no me equivoco, creo que tiene un nietito nuevo. Vi una foto por ahí en sus redes sociales Imaginate. celebrando el año ¿Y nuevo. Está cobrando 70 mil dólares mensuales y visitando a los nietos. Ah, pero, ojalá, yo, yo tengo, eh, tengo mucha fe, pero yo creo que debemos de una vez por todas volver a siete jugadores nativos en cancha, que son siete, más cuatro extranjeros o naturalizados, ponga el que le dé la gana, hacemos once. Porque ahora, así como está la cosa, juegan dos o tres nativos, el resto son naturalizados. Usted dirá, los suizos también naturalizaron, pero son chicos de 20 años que naturalizaron. Aquí se naturalizan cuando ya no tienen esperanzas de vida, tienen 37, 38, 39, 40 años. Entonces, ¿para qué quieren ustedes, piratas viejos? Y además que quedar recursos también, porque esos naturalizados o extranjeros no cobran lo que cobran un boliviano. ¿eh? Entonces, si menos, menos extranjeros tienes, más recursos para sí, jóvenes bolivianos pero ¿o no? traigan seis. O sea, se prohíbe seis, a pesar que eh, un parlamentario, cruceño, Áñez, si usted sí. que acuerdo, se acuerda usted, uh -huh. de Áñez, Áñez hizo la ley en la cual prohíbe la inscripción de cuatro extranjeros en los equipos. Hay una ley en este país. Se la pasan, ¿sabes por dónde, no? Hay una ley. Hay una ley. Y siguen naturalizándose. Y Día, no, se naturalizó el fulano. Pero no se dan cuenta que pirata que se naturaliza le quita un espacio a un jugador boliviano. Sí. ¿Y cómo es que queremos armar una selección boliviana? ¿Eh? Si hay puros piratelli. Es más, si los piratelli fueran buenos, los podríamos llevar a la selección. Pero no... Tienen 37, 38 años. Están para jugar la Liga de los Cracks, que se jugaba en Brasil. Me acuerdo que le hacía un narrador eso hace un 20 años atrás. Y jugaban la Copa Pelé, que se llamaba. Y iban los equipos de, de todos los veteranos. Y de repente para eso te pueden servir, pero, pero no tienen nivel. ¿Qué nacionalizados a estado en la selección? Escobar. Escobar ya dejó el fútbol. Pero en su tiempo, digamos, pero igual en, en la última tiempo. parte de su carrera. Ah, bueno, de los nacionalizados. Llegó, llegó a la selección. Llegó a la selección, tuvo. Eh, este que juega el central, que jugaba en Norway, también lo llevaban a la selección por culpa de él. Perdimos tres puntos, ¿se acuerdan? usted con sí. Chile. Y perdimos un punto con Chile y tres puntos con Perú, que al final le sirvieron a Gareca para ir a la Copa del Mundo. Mm. Lo que dije yo, si no fuera que nosotros le regalamos tres puntos a, a, a los peruanos, ¿cuándo iban a ir a la Copa del Mundo? Nunca. Me dieron con un fierro, ¿no? Eh? Pero es verdad. ¿Gareca qué le ganó? Si no le regalábamos nosotros los tres puntos, estos no iban a la Copa del Mundo. Los chilenos reclamaron... Y no hay inventor que no se, ¿no? Ah, sí, no claro. Ellos ganaron un punto y los peruanos tres y llegaron afuera. Ahora quisieron reclamar, pero la cosa no se dio. Bueno, ha sido un placer, me voy porque lo estoy Igualmente. aburriendo. aquí sí, ya, no, no, ya. ya. Y mañana vamos a estar con más de deporte, hay que ver qué temas más. Sí, no, no. Nuevos refuerzos. Una cosa es refuerzo y la otra son incorporaciones. Hay Yo creo incorporaciones. que en nuestro fútbol estamos haciendo incorporaciones. Yo creo que Bolívar está armando la selección boliviana. Sí, lo han dicho públicamente. Vamos a tener la base de la selección boliviana. Cierto. ¿Engranará? Pero es bueno que estén. Yo lo veo por el lado positivo, al margen que sea Bolívar o, o, o el equipo que sea. Pero yo creo que en la medida en que nuestros jugadores puedan estar aquí en La Paz jugando, sí. va a ser positivo. Y que se porten bien, ¿no? Sí, hay que... Esas tentaciones... De algunos... Sí, porque más pasan en los boliches que, sí, que, que sí. jugando al fútbol. Entonces, eh, yo creo que es positivo. Yo creo que Diestron que tiene que ayudar, tiene que ayudar a ready también. también. Nacional tendrían que haber buenos futbolistas bolivianos. ¿Para qué? Para que todos ellos que están acostumbrados a jugar aquí en esta parte, aquí arriba en la meseta un poco más alta, eh, puedan estar preparados para, para enfrentar la Copa del Mundo. Próximo año, este año jugamos 10 partidos. 5 de local y 5 de visitante. Tenemos que tener a fin de año 15 puntos. Si no, estamos eliminados. Difícil. ¿Por qué difícil? Por la situación del fútbol, por la misma que usted pero eso ha Pero es de local, es de local. Sí, de local tampoco hemos logrado muchas cosas. Pero cosa es que con cuando, el estuvo, humo. cuando estuvo Faría le regaló los partidos de Argentina. Sí. No llamó a los futbolistas que tenía que haber llamado. Le regalamos los partidos, le regalamos el partido de Ecuador. Por culpa, el tipo ese se quería el dueño de la selección. Está bien. Fede en costas. ¿Ah? tiene fe en costas no fe en él yo tengo fe en nuestros futbolistas ya pero nuestros futbolistas con un vende humo terminamos en nada como no, el no, anterior no, es que no los llamó a los lo, lo. se acuerda que se aprovechó Imagínese de un que tema el de, no llame de de a unos cuantos ah no pues ya de una vez pues, vamos y lo linchamos ¿viste? como está de moda vamos y lo cueteamos en su casa le quemamos la casa y se acabó cuál es el problema ¿Eh? bueno sí hay que ir pensando en alguna manera claro. sí o sea, no queda de sea Será hasta mañana. Lo que vieras haz. Hasta Donde mañana, un haz lo que vieseis. Hacemos una pausa en esta primera edición de noticias. Quédese con nosotros, ya volvemos con más información.